túnel del tiempo. Nano ha estado 20 minutos poniéndose las protecciones. Roma. Y, y no le puedo decir nada porque está muy bien, ¿pues? Un <ríe> maestro Nano, dándole ejemplo. Me gusta, me gusta tu espíritu. Esta es la primera bajadita de la tarde. Hoy día hay un eclipse, así que con el Nano no sabemos qué hay que hacer. Creemos que hay que comprar anteojos. ¿Te marco la pauta al principio? Sí. Y después te sigo Vamos Teina Vamos, ven Joder. Ya señor, adelante Atento con el barro. Que <risa> <risa> <risa> <risa> Qué maestro no, no Uh. <risa> oh, que está rico, bueno, <risa> bueno Nano, bueno. oh, está muy bueno, está muy bueno. Esa nunca la he hecho. Yo nunca me he metido ni una pista de acá. Ya va a montar entonces, weón. Bueno. En diagonal para atrás bueno. Gracias por el descubrimiento chiquillo. Aquí no empieza el eclipse. ¿Ahora o no? Se supone que a las. Uh, 3.47 son. Falta como. No tenéis, se supone que no tenéis que mirarlo, bueno, hace re mal. Pero están vendiendo los lentes. lentes 3D. <ríe> oh. 6 lucas 6 lucas es lo antiguo, la demanda lo que hace No, yo creo que vamos a estar bajando cuando empiece El chiquillo nos vemos <risa> <risa> <risa> Esta tampoco está viola eh. <risa> nah, no <risa> ¿Sabes qué? Perdón, Nano, pero no me acordaba de estas dos tanimas. Esta es la última. <risa> sí, es que... Yo pensaba que tenían relleno acá o que se podían pasar andando. Oh, se cayó un árbol acá. Acá Acá de ir la vuelta y seguir para allá por donde está el tronco. Bienvenido a mi mundo. <risa> Estamos, me pasa todo el rato. <risa> La vueltita que nos vinimos a dar, güey. Bueno. Anda, mirando tu línea. Por acá arriba, ponte tú. Aquí oh, anda el tío nano. ¿Vamos bien? Es bacán este sendero, weón. ¡Otro tronco! ¡Y acá por dónde weón! ¡Oh, esta está agresiva! ¡Uh! cuántos árboles se cayeron y cuándo! Allá abajo está el circuito, weón. Y acá implica botar la bici. Así como, weón. ¡Ah, oh, te fuiste, flaca! Ay, uh, ¡Qué que momento llegamos esto! Uh, <ríe> ¡De lado! ¡De lado! Uh, uh, uh. <ríe> ¡Esa curva está acuática! Uh. <ríe> Cache, quedo colgando. Dale, nano. Dale, dale. Lleváis uh. las rodillas muy juntas, no tratéis de, de, de pinchar el asiento. Maniobra, arma. No Más separada, sí. Eh. Para que la podáis mover. Se ve nano como que vais así, tratando de pinchar el asiento. Se vais así, ¿cachai? Eso es full brazo, la estabilidad de la bicicleta es puro brazo. Alala. Trata de enderezar la espalda y por ende estirar un poquito más la. sacar más el poto. Como que de repente vais vai de pecho enfrentando el circuito ese. Tenéis que ir más a los a lo gorilas, ¿cachai? cuanto como si fuerais bajando. Trata, al principio estáis mejor, un poco más arriba. Levantate un poco, pero tira esto así Ahí, no echado para atrás, no colgándote los brazos Con el peso en los brazos El brazo no lo lleváis aquí, lo lleváis ahí Vais descansando, ese es más tirado tu posición de descanso Estáis atacando mucho, que es bueno cuando te toca Cuando vais rápido, pero la mayor parte del tiempo Andáis más estirado, para ir un poco más descansado Aquí normalmente subimos hasta donde están ellos, por camino de tierra, y nos tiramos para abajo. Ya estamos acá al lado, así que vamos. ¿Cómo estáis? No, no, no. Uh. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo estás, compadre? Que topamos. Ah, bueno. ¡Tenía que ser un día. Esta es nuestra chiquillo. Ser humano y, mejor, y deportista, Gracias, viejo weón. Bueno. Gracias, weón. Te pasaste, man. compadre. Manténgale Bonito ante ojo. Y todavía... Oh, lo intento. Y todavía estoy esperando tu versión. ¿Qué cámara me compro? ¿De esta? No, si quería una respuesta rápida. Bueno, chiquillos. Oh, Un pasaron, gran ejemplo todos se pasaron por la buena onda. Excelente. Que estén muy bien. Chao compadre. ¿Subimos? Por aquí para arriba. Venimos a los la baluza, weón. Qué estilo. ¡Oh, qué locura! Hola, ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oh, está muy loca la luz del día! ¡Se me pasó! No, rico, man. Bacán que estoy aprovechando con todo, aparte de andar sendero más allá de lo que hay en la isla. Te da, ex te da experiencia. Esta es la baja de roca que te mostré abajo. Es difícil. Y si vais derecha, tenéis que irte para abajo y a la derecha. Y ahí te hay una vuelta. Te guío. Permiso, cabros. De aquí hasta allá abajo, y de ahí te cruzas, y yo bajo de ahí, yeah. me atrapáis ahí bajando. Bien, bien. <ríe> buena, nano. Hola, hola. Hola, buenas. Date la vuelta por ahí. Esto. Uh. El eclipse weón. Hoy se está oscureciendo esta weá, está muy rara, weón. Bueno. Mira, se ve con esta ¿eh? ¿O Se ve una lunita acuática. No sé si esa es la cámara la va, pero. Esto es lo más oscuro que estuvo. Sí. Pero Nos ¿no? lo pasamos andando en bici. Bueno, Cinco vimos minutos algo, se va. ¿cuál? Sí, alcanzamos, weón. Bueno, no teníamos anteojos, vi no vi teníamos nada. Nada de nada. Mira, vi algo, weón. Bien. Qué guay, <risa> tío. Esto es la oscuridad. Yo creí que iba a estar oscuro, oscuro, oscuro. Weón. y yo pensé que se iba a apagar Ey. <risa> Ahí, <risa> un A, vale por la buena anda compadre. Se pasaron, cuídense. No, pero está buena, achúntala al centro. Buena, Taina, bueno. Dale nomás. hola sí. hola Anda mirando adelante para que lijáis línea. Hay muchas líneas acá, perfecto, siempre mirando para adelante Clara, anticipate, anticípate. Bien, pasaste, bien, eso Muchas gracias. Hola, hola. <ríe> Él nunca supo. Hola, <ríe> hola. Gracias. Permiso. Gracias. <ríe> Uy. Era por acá, creo. Uy. Uy, uh, casi te fuiste, básico. ¿sí? No, es refaloso eso, tenéis que darle 90 grados. ¡Oh! No. ¿Qué weá. <risa> Oye, weón, esta weá nos tienen para el weón. ¿Cuándo pasó esto, loco? <risa> la, la. La, la. Buena Taguina weón buen. tan tan rápido pero es más Técnico Se no sé más mi, mi técnica Ahora siento que cuando vaya más rápido Voy más fácil. Esto es más <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> no difícil <risa> que ver Nos vemos en el cerro Que acá que que hoy día por lo menos por un ratito. Tanta gente se dio bueno, se hizo las ganas de salir para afuera de la casa y mirar algo, algo más allá que el computador. Es lo que más rescato de ver tanta gente acá, bueno. ¿no? Este están hasta en el río, loco. de Walking Dead.